No quiero un amor a medias, no quiero un amor de ratos. Cuando amas a alguien deseas que ese sentimiento sea correspondido para no verte envuelto en tristeza por la desilusión. Seguro ya pasaste por un momento como ese o lo estás comenzando a vivir. Es por eso que al encontrarte en esta situación es importante que te des cuenta cuando una relación, por más que intentes, no va a funcionar. La decepción te muestra que no siempre son lo que dicen ser, y aunque duela, hay que aceptar que no todos merecen un espacio en nuestras vidas. No te conformes con amor a medias, porque esos son los que nunca avanzan y se mantienen alejados de la realidad. Si cuando te das cuenta de que no todo es como lo imaginas, se produce un dolor en ti que te hace reaccionar, es muy duro, pero es necesario para avanzar en nuestras vidas. Tristemente hay gente que no te quiere perder, pero tampoco te sabe conservar. Toma distancia de aquellas que te prometen miles de cosas y nunca las cumplen, de aquellas que no te apoyan en lo que quieres hacer y de las que les cuesta brindarte una muestra de cariño. Hay personas egoístas que solo te quieren cerca para que los ames, pero no son capaces de demostrarte el mismo sentimiento, son aquellos que, si decides irte de su lado, harán lo posible para que los veas como las víctimas de la situación. Por esta razón es importante que no te conviertas en alguien dependiente, mejor construye y pule tu independencia emocional para que evites una relación disfuncional. Tú puedes ser feliz sin la necesidad de tener a alguien a tu lado. No obstante, es agradable pensar que existe algo más allá del amor de a ratos que nos han brindado. Evita sentirte conforme con una relación que no te trae nada bueno. La gente es pasajera y quien quiere estar está y quien no quiere se va. Evita mendigar por amor. Las personas que hacen eso es porque sienten que nadie va a quererlos tal y como son y se llenan de pensamientos depresivos. Tú eres mucho más que aquel que solo te quiere como un capricho. No le brindes tu atención cuando no la merece y no creas que vivir así es hacerlo sanamente. Cuando éramos niños, se nos enseñó que la gente se casa y tiene pareja. Es por eso que nuestro deber es buscar a nuestra alma gemela. Esta es una enseñanza muy mala que se ha introducido en nuestras mentes desde pequeños y podemos darnos cuenta de ello cuando vivimos nuestra primera decepción amorosa. Lo que sí es más importante que la búsqueda de tu media naranja es la búsqueda de tu individualidad para evitar los amores a medias. Una mala relación puede ser muchas cosas. No hay amor y hay daño emocional y en última instancia físico. Es por eso que en estos casos es de vital importancia salir de ella antes de que ocurra algo lamentable. De cada una de las experiencias se aprende y no piensas que no vas a poder salir de ellas. Cuando tienes la capacidad de aceptar que ese amor que sentías no es sano y lo alejas de tu vida, Aprendes a diferenciar en lo que es algo sano y lo que no. Además, te das cuenta que eres más fuerte de lo que pensabas. No seas conformista con relaciones disfuncionales, mejor busca a aquel que sepa valorarte de verdad y que no quiera cambiar absolutamente nada de ti. No te comprometas con la primera persona que quiera tu atención. Saber esperar al amor verdadero no es tarea fácil pero es la mejor decisión si lo que quieres es compartir tu vida con alguien que sí valga la pena. Al pasar por malas experiencias es bueno que tomemos un tiempo para nosotros mismos, para meditar y pensar en nuestros límites. Cuando tienes todos estos puntos claros, nunca más permitirás que te hagan daño. No volverás a tropezar con la misma piedra de la decepción. Hay amores que necesitan paciencia, pero debes saber hasta dónde soportar. Tal vez a esa persona al principio le cueste abrirse contigo y sea tímido para demostrar lo que siente, pero si notas que esta es una actitud que siempre está y no ha hecho nada para cambiarla, es momento de tener una conversación seria al respecto. Si la comunicación no funciona, es mejor que tomes medidas y termines esa relación. A nadie le gusta estar con otro que no le diga lo que siente, porque eso a la larga se convierte en una relación a medias, la madurez influye en si sí esto sigue o no, ya que cuando somos maduros no nos damos mala vida por aquel que se avergüenza de decirte un simple te amo. Simplemente te decimos adiós porque no necesitamos a alguien que aún no sepa lo que quiere. Sí, puede parecer cruel, pero le verás sentido cuando vivas una experiencia parecida. Si aún estás en la espera de ese amor verdadero que te demuestre todos los días que quiere estar contigo y que te apoye en lo que quieres hacer, no te preocupes, ese aparecerá cuando menos lo esperes. El destino siempre tiene algo bueno preparado para ti. Solo tenemos que ser pacientes y no desesperarnos en tener relaciones cuando no estamos totalmente comprometidos. Demuestra que puedes ser capaz de dar un amor sano y libre de prejuicios. Aprende a sobrellevar las rupturas amorosas y no seas como aquel que dijo amarte y nunca lo hizo. Ser felices depende de nosotros, marca tus límites y cuando lo sobrepasan, huye. Nada estás haciendo con alguien que no sabe valorarte y que prefiere hacer miles de cosas más que estar contigo. Date cuenta de esto, así estés muy enamorada. Cuando logres hacerlo, verás cómo ese encanto se irá por la borda y poco a poco vas a ir dejando atrás esa dependencia amorosa que tenías. Gracias Marco, no quiero un amor a medias, no quiero un amor de a ratos. Pues es así. La vida muchas veces nos demuestra tantas cosas. Que nos hace exigirnos y exigir a la persona que tenemos a nuestro lado que ni por un pelo se le pase que nos puede amar a medias o cuando quiera, cuando le dé la gana. Es un error bastante ferviente y fervoroso el hecho de que nosotros aceptemos que una persona nos ame como le dé la gana. Que no nos dé el valor que tiene que y nos deje a un lado. No es para nada justo, ni para ti ni para esa persona, y dirás, ¿por qué? ¿por qué esa persona? ¿qué culpa tengo yo? y pues créeme que personas como tú, tan buenas, que le dan pie o paso a esas personas que te decepcionan, les perdonas y das pie para que lo sigan haciendo, créeme que es un error bastante garrafal, no tienes por qué actuar de esta manera, ni permitirlo, ni permitir que te traten de una manera Inferior A como tú lo haces Mereces más cosas Mereces todo lo bonito de este mundo y de esta vida Como para que estés permitiendo Que una persona Que simplemente No lo vale Entre a tu vida Te decepcione Que sean quienes nos dicen ser yo sé que es doloroso, pero no hay que permitirle a todo el mundo un espacio en nuestra vida. Hay gente que no te quiere perder, pero tampoco te saben conservar. Y ahí es el punto donde nosotros, como personas, debemos entrar y demostrar quiénes somos realmente. Qué queremos, cómo somos. Es así, amigo. Es así, amiga, en ningún punto de nuestra vida tenemos que dejar que una persona nos menosprecie hasta tal punto. Hay gente que es pasajera, hay otros que quieren estar, y quien no quiere, se va. Esto es ley de vida, ocurre en todos los puntos de todas las maneras de todas las formas, ocurre, se desecha, como lo que acabas de escuchar, y es así, personalmente yo soy una persona que me doy cuenta de cómo me quieren y por qué, y si veo que esa persona es pasajera, pues yo también trato de serlo, para que no me duela tanto, y de esta manera hay que ser en la vida, en todos los ámbitos, de todas las formas. Hay que evitar mendigar amor. No hay que mendigar nada, porque nosotros valemos y somos. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Soy Ricardo Niño y yo me despido. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.